Buenas tardes a todos los lectores de ErgoZoom y a ErgoZoom por el impulso a la comunicación en la ciencia. Mi nombre es Luis Figueroa, soy investigador del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco. Hemos publicado una revisión que se titula Biología Sintética y el Impulso del Desarrollo Tecnológico de las Vacunas COVID-19 Mediante Alianzas Internacionales. Esta publicación salió en el volumen 29, número 4, del año 2022. Y lo importante es recalcar el concepto de biología sintética y la importancia que tiene el concepto sobre la producción de cualquier biológico, dispositivo o fármaco en el presente. En general, sobre la producción de, de biomateriales y de cómo eh, la pandemia COVID-19 aceleró el impulso de este tipo de necesidades eh, materiales en el área médica. Uh, otra cosa importante que se menciona es que eh, se requirió de la ayuda de organizaciones internacionales para poder llevar a cabo este valioso esfuerzo y poder combatir la pandemia de la COVID-19. Finalmente, este tema nos lleva a replantear eh, los rumbos de la bioeconomía a nivel nacional y a nivel internacional y sobre todo la importancia de hacer énfasis en este tipo de temas de manera integral. Así es que gracias Ergosum, disfruten de la publicación.